¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta clase número 5 Aprende a usar el color en tus slides Vamos a entenderlo, vamos a explorarlo y Luego ya sé que lo puedes amar <risa> Incluso lo puedes odiar, ¿no? A utilizar los, los colores Entonces vamos a recordar eh, Aquellos... Eh, Aquellos días de infancia. Donde nos, nos, nos, donde nos enseñaban. Sobre los colores primarios. Y los que. Eh, abundaban. no A la hora de. Eh, crear. Obviamente de mezclarlos. ¿okay? Pero esto no fue tan fácil. En la era por ejemplo. De histórica. Por ahí en los años. Um, no sé. Más de 200 años atrás. Y por eso te presento. Lo que sería el color actualmente. ¿okay? El color se le conoce como la energía transmitida por el sol. O si quieres, puedes transmitir... Eh, imaginamos que es un arco iris, ¿vale? Imaginamos que es un arco iris. Ya pues tenemos el sol. Eh, tiene la lluvia. Entonces ahí forma el arco iris. Así de simple. Pero eh, a través de la historia pues no ha sido así. Así que te voy a dejar un enlace. ...un poco extenso... ...de más de media hora creo... ...y que te explicará desde los comienzos... ...¿ok? cómo se fue evolucionando... ...a través de Newton... ...y... ...esto de la teoría del color es un montón... ...así que te sugiero que lo veas... ...todo completo... ...a través de eso también... Eh, ...conocerás que desde el color rojo... ...hasta el color violeta... ...se entiende que hasta ahí... ...son los colores que tenemos actualmente... ...pero... Eh, hay una infinidad de gama de colores, tenemos los colores que son pues saturados, que son los grisáceos, los colores eh, matizados, que son de blanco y negro, los colores complementarios, los, eh, los que tienen contrastes, eh, hay, hay un ejemplo de triada, de, de cuatritriada, bueno, en fin, son muchos, así que te sugiero que lo veas, es muy importante para que sepas un poco más del color. Pero vamos a hablar de los colores primarios. Obviamente son rojo, azul y marido, no Que con estos formarían la gran gama de colores. ¿okay? Vamos a los colores secundarios. Que esto ya es un poco más pintoresco. Y es que se obtienen al, al combinar estos colores. Al mezclar estos colores. Que son los primarios obviamente. En partes iguales. ¿okay? Y también tenemos los colores terciarios. Que son eh, esto de, de la parte del círculo cromático ok, el círculo cromático que en ese video que lo vas a ver muy bien detallado ok, que son mezclas de las mezclas de los primarios con los secundarios y obviamente van a dar los, los colores terciarios y esto tú lo puedes hacer con pinturitas eh, con acuarelas, lo puedes hacer eh, y te puedes divertir un rato así que vamos directamente a crear nuestra paleta de colores y ya vinieron puta Primero vas a buscar la inspiración, así que mira el video para que busques la inspiración. forma en cómo eh, puedes hacer tu paleta de colores o puedes crear tu paleta de colores es a través de una imagen o de una fotografía esto no es igual a ir pues a inspirarte en la naturaleza ¿no? buscar colores porque pues obviamente hay colores algunos que no conocías de algunos que conoces pero obviamente eh, no lo puedes transmitir a la hora de diseñar tus slides ¿ok? no puedes venir del bosque y saber y anotar pues los colores ¿no? Tienes que tener una aplicación o algo así Para identificar los colores de, de la naturaleza Pero en fin Tenemos aquí las fotografías que nos hacen la vida más fácil Y es que podemos utilizar esto Para crear nuestras paletas de colores Utilizando el cuentagotes. Esto lo veremos después en, en, en, en, el, en la práctica ¿Ok? Otra forma es utilizando Un generador de color Esto pues lo hablamos eh, Lo hablamos anteriormente Okay, en los colores eh, terciarios que, es, okay, que son los complementarios, los de triada, y eso lo vamos a hacer muy bien en el, en el enlace que te dejaré aquí. Okay? Así que no dejes de ver ese video, pero después de esto, obviamente. Así que vamos a directamente a la práctica a conocer un poquito más acerca de cómo elegir nuestro color, okay? determinando la temática determinando el color preferido que tenemos, obviamente, o determinando eh, si tienes, por ejemplo, tu empresa de marketing o tu empresa de cualquier otra temática, la puedes utilizar escogiendo eh, distintos, eh, experimentando además distintos colores. Entonces, vamos a ello. Muy bien, pues en las temáticas que te tengo serían, eh, perdón, serían... Aquí de economía, políticas públicas, educación, negocios, ciencias, matemáticas, salud pública y muchos más. Yo sé que habrán, habrán docentes, habrán eh, no sé, estudiantes que están estudiando, por ejemplo, políticas públicas, o están estudiando, por ejemplo, economía y quieren hacer sus slides llamativos, didácticos, pero además aprendiéndose desde fondo cómo eh, emplear esta jerarquía del color, ¿ok? no es simplemente ponerle el color que nosotros queramos, sino que darle esa, esa equivalencia entre imagen y eh, color de letra, ¿no? que es lo que tenemos pues acá, o color de fondo ¿ok? así que vamos a los enlaces, que los dejaré por acá, adobe color de colors.co y color.hard ¿ok? vamos a ello muy bien, entonces vamos al primer enlace adobe color, ¿vale? .cc Así que vamos a primer enlace y les va a aparecer algo como esto. Le colocamos algo de color y nos va a aparecer un poco más o menos esto. Esta parte de aquí dice aplicar regla de armonía de color. Esto lo verán un poco más en esos eh, videos de teoría del color. ¿okay? Esto no les explicaré muy bien porque son un poco complejos. Utilizadas por, obviamente, diseñadores y gráficos. ¿okay? Lo que vamos a hacer aquí es irnos a explorar. Y acá podemos... Eh, eh, colocar o ver llamativamente los eh, las imágenes sacadas posiblemente con sus colores propiamente dichos de las paletas ¿no? y acá podemos ver un montón de imágenes sacadas de la paleta de colores que tienen, pero acá tenemos aquí un buscador donde colocando ya una palabra clave nos aparecerá automáticamente una imagen y eh, sacada pues su paleta de colores, ¿no? Por ejemplo, educación, que es la que vamos a utilizar. Así nos aparece. Y obviamente, si sí nos aparece, por ejemplo, este escritorio. O acá, niños, ¿no? Acá de niños. Acá podemos ver también eh, lápices. Educación también, obviamente, es de lápices. Enseñar arte. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a niños con eh, crayolas. Así que es, acá vemos educación en una imagen, eh, pintura, lectura, tenemos una maestra, bueno en fin, podemos elegir cualquiera, vemos una fórmula, pero la que me interesó fue esta de acá, así que le damos clic, le damos en descargar como JPG, pero primero tienes que iniciar sesión, ok, yo ya inicié sesión así que sin ningún problema puedo descargarlo, le colocamos posiblemente como lo buscamos, educación, ok, y colocamos y pegamos, obviamente no se va a pegar la imagen, ya, si ustedes vieron que la imagen veía, se veía ahí, pero no se pega la imagen, no se descargó la imagen, se fue la paleta de colores, ya, colocamos acá, y vamos al segundo, que es colors.co. aquí está el enlace, así que no te hagas ningún problema, Vamos a colors.co y vamos acá en el icono, perdón, en el botón azul, Start the Generator. ¿Qué? Y lo un, el único conveniente que veo en, este, en esta página es que te ofrece gran variedad de colores, diferentes gamas, pero si no conoces, por así decirlo, los colores. Um, las diferentes gamas de colores... ...por ejemplo, los colores que son de triada... ...los complementarios eh, ...y algunos más, ¿no? ...que se han desarrollado... ...y algunos que, que no conoces tan bien... ...y que en el video lo, lo explica todo detalladamente... ...incluso puedes negar más de los, de los colores... ...de la teoría del color... ...cómo utilizarla... ...la psicología del color... ...la neurociencia del color... ...en fin, muchos temas que en qué hablar, ¿no? Y tienes que entender... Eh, tienes que entender muy bien esos, esos temas para poder elegir estas paletas, porque obviamente son muchos, ¿no? estamos viendo que son muchos, puedes elegir cualquiera, el único inconveniente es que tienes que saber eh, balancearlos, esa es la, la clave, ¿no? es por eso que te dejo aquí, para que los investigues un poco más este por en cambio ¿no? el color Hunt, que es este, este de acá el color hunt, eh, mayormente vemos acá colores ya prediseñados también por diseñadores que son populares por mes, por año o por todo el tiempo ya, y acá puedes por ejemplo ponerle el random ¿no? o alguna colección que ya los estarías eh, utilizando, ¿no? colocar los favoritos por ejemplo y aparecerá en tu colección ¿no? por ejemplo agrego este y aparecerá en mi colección automáticamente ¿Ya? Incluso acá puedes ver eh, distintos temas. Pueden ser gradientes, pueden ser eh, para niños. A ver, para niños, por ejemplo. Estos son colores llamativos para niños. Eh, puedes elegir cualquiera. Son colores llamativos, elegantes, claros. ok eh, Sin ningún problema. ¿Okay? Para descargarlo solamente haces clic en el color. Y aquí donde dice magi. O simplemente copias el link, pero te recomiendo que lo descargues. Incluso te aparecerá el que te codificado cada color. Pero vamos a descargarlo. Okay, La descargamos. Está en donde quiero. Así que lo colocamos, color hand, así como tal. Colocamos, pegamos y listo. Ya tenemos nuestra paleta de colores. Eh, fácil, simple, rápido. Sin tener que investigar, indagar y nada de eso. Okay. Pero siempre es importante indagar un poco más de nuestro diseño de lo que queramos hacer. ¿ok? Entonces tengo una mini clase para ti. Es que utilicemos algunas de esas temáticas para crear. Eh, para crear un, unos, unas dos diapositivas por lo menos. OK. Y quiero que me, que me, que me estés eh, que, me, que me entiendas en esta parte. Ya. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, educación. Ya elegimos el tema, ya tenemos el tema, no nos salimos del tema. Pegamos educación por acá. Okay. Recuerda que ya estamos en modo práctica. ¿Qué? Okay. Vamos a elegir una paleta de colores. Lo que vamos a elegir es. Um, vamos a elegir, por ejemplo, a ver qué elegimos. <ríe> vamos a elegir este de acá ya, este de acá. No hacernos problemas. Educación, vamos más arriba. Vamos a hacerlo igual que esto. Ya, así como está, como está acá. Okay. Esto no, esto es prediseñado. Y colocamos esto y parecido a esto, ¿no? Y colocamos un tipo de letra distinto al que tenemos, por ejemplo, el Poppins, sirve bastante. Poppins, Pop donde está Poppins? Acá está. En tamaño 40. Bien, y colocamos un color gotas y por ejemplo un a ver pentagotas, a ver cuál color, este este de acá educación, listo le colocamos la barrita ¿no? le colocamos la barrita ¿ya? por eso al tope eh, el contorno, a ver el contorno qué color sería esta, este puede ser ya vamos a ver por acá imaginamos que ya insertamos una imagen y no tiene imágenes posiblemente pues de educación necesitamos esta por ejemplo la colocamos por acá hacemos grande y colocamos el texto alternativo que obviamente era igual loren perfect y listo ahora vamos a Vamos a checar un poco esto de acá. Listo. Muy bien. Muy bien, ya tenemos entonces una... depositiva. Vamos con la otra, pero vamos a ver cómo se ve. Excelente. Vamos con otra, depositiva en blanco. Y aquí tengo una idea muy distinta. Pero vamos a hacer... Vamos a poner colocar este de acá al centro por ejemplo vamos a poner guías ahí está muy bien y eh, vamos a copiar este de acá a ver. colocamos algo llamativo mm. a ver juega por ejemplo juega online, ¿no? online muy bien pega online, listo vamos a cambiar el color, vamos a copiar nuestra paleta vamos a cambiarle el color, por ejemplo un color distinto ver, ver este de acá y este va a tener un color más grotesco, por ejemplo este y vamos a cambiar el color de este, por ejemplo este de acá ¿no? y como vemos acá puede resaltar un poco así que vamos a cambiar esto eh, más colores para hacerlo más blanco simplemente ponemos este de acá y ahí está mucho mejor juega online no juega en línea y así pueden hacer sus diapositivas utilizando esto, estas gamas de colores creadas por ustedes mismos eh, Utilizar nada más y nada menos que eh, estos, estos colores. Okay? Perdón, estas páginas para tirar los colores ya prediseñados. Incluso sacar de la imagen misma ¿no? de esta o sacar de la imagen misma de esto. ¿no? Vamos a hacer el experimento. Colocamos aquí para sacarle el color de la imagen, relleno de forma, cuenta gotas. Por ejemplo, quiero sacarle el color de esto. Y quedó. Y acá al fondo, por ejemplo... Quiero hacer que sea parecido a esto de acá, así que es blanco. Por ejemplo, en juega, podemos colocar también otro color, cuentagotas, por ejemplo, del cabello de la chica, a esta, ¿no? Y ya quedó algo simple, sencillo, de la imagen misma, ¿no? Y así pueden hacer sus diseños, efectivamente, utilizando el color, obviamente, de la temática eh, que estén utilizando, ¿ya? Eh, es muy importante que vean el video, así que lo dejaré como dos o tres veces en, en, el, en, en el apartado de descripción. Así que eso ha sido todo, hasta la clase número 6, donde crearemos una de las mejores clases. Ese va a ser un bonus especial para ustedes, así que los espero allí. Nos vemos, hasta luego, gracias.